Esta poronga está grabando ya. Ahora sí. Aloja. Aloja. Jorgito grabando. Jorgito grabando. No sé qué carajo decir. Pero acá estamos. ¿Jorgito en Twitch? ¿Confirmado? No, mirá, qué carajo es esto, amigo. Pum, no estamos yendo a Twitch. Voy a dejar acá un videito. cosa de que los que no se hayan enterado que me fue a Twitch entren al video y digan, oh mirá Jorgito, está charlando, está grabando, grabándose, no hay stream, no hay directo en YouTube, no más. No chabón, no chabón, no estamos yendo a Twitch, vamos a ver cómo sale allá y bueno, vamos a hacer 24 horas, lo voy a arrancar, no sé, tipo 6 de la tarde, así que si lo estás viendo después de las 6 de la tarde, ¿qué estás esperando chabón? ¿qué estás esperando? vos tenés que estar en el stream en este momento, ya, tum tum, directo a Twitch Sí Jorge. Señores, no, no, no. señores me acaban de matar. Sí, toma Jorge. Uy, para. Ahí estamos papá. Ahora sí, ahora sí, ahora Uy, sí, para, sí ya para, está para listo, la no vamos para, la para tierra, atrás. No la penta! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ay, aquí estoy. Sí, perdón. SI! TOAO! ¡Muy ¡Para! un poco! estamos, estamos, estamos Mira mirá Mirá al sí, pibe, que piola que es ¡Para! Este gurno pelotudo nos quiere matar a todos, boludo ¿Y ahora es cuándo? Porquito que te hace como un pelotico. Bueno, para. ¡Sí! ¡Ay, no! Estoy ido, no, estoy ido, gente, por favor. Estoy ido. No, no, no, no, no, anyway, no, no, no. no quiero que me hagas nunca más. Segundo clip, segundo clip. Estoy idísimo! segundo clip con el pisita, boludo. No, te mamaste. ¿Seguís viendo el video? ¿Por qué no te fuiste a Twitch?